En el corto periodo de tiempo que llevo con el canal he hecho análisis de una que otra cosa, generalmente series animadas o videojuegos que me gustan o resalto por alguna razón. Pero nada, absolutamente nada de lo anterior se compara con la serie de videos de internet de la que hablaré hoy. Una muerte pendeja nace como una serie de videos web el 19 de agosto del 2009, su creador y única persona detrás del proyecto es Marlon Etc, o Nick Marlon como se le conocía por esas fechas. La serie cuenta con 8 capítulos y una única temporada, se iba a realizar una segunda temporada así como una película, pero lamentablemente en abril del 2012 se canceló el proyecto. La historia se desarrolla en un mundo misógino, donde hay una mujer en lo alto de una montaña rodeada de espinas esperando a un hombre que pueda rescatarla, que como sé que es una mujer, pues es el único personaje que tiene un moño en la cabeza. En el lugar, todos los hombres que intentan rescatarla fracasan por diversas razones, por lo que la mujer queda siempre triste y sola, a medida de que avanzan los capítulos Aparecen distintos hombres con habilidades sorprendentes, lo que le da muchísima variedad a la serie. Se podría decir que cada capítulo cambia el protagonista masculino, mientras que el femenino se mantiene. Los protagonistas demuestran sus emociones en toda ocasión, especialmente el romance que es llevado de una manera muy creíble, gracias a la química que demuestran todos los protagonistas siempre. Personalmente me encanta cuando las cosas se ponen tensas, ya que yo como espectador temo lo peor. Me atrevería a decir que es la serie con la que más ignoro el mundo real, ya que me siento parte de la historia en todo momento. A nivel técnico, una muerte pendeja rosa a la perfección, tiene unos dibujos perfectos hechos en Paint y la animación es sutil y encantadora. Se nota el esfuerzo y la dedicación en el trabajo de los escenarios y en los excelentes modelados de todos los personajes. A nivel musical, los videos ofrecen ni más ni menos que las mejores canciones que puedan escuchar en sus vidas. Es por mucho la mejor banda sonora que he escuchado. Recomiendo que vean los videos si tienen ganas de sorprenderse. No diré nada más porque serían grandes spoilers. En conclusión, Una Muerte Pendeja es una obra maestra. No se podría esperar más de alguien del renombre de Nick Marlon. Lo único que lamento es que ya ha sido cancelada. Por todo lo demás es un 10 de 10, se la recomiendo absolutamente a todos, es más, la recomiendo más que Gravity Falls, no necesitan más pruebas que eso.